Falleció en el lugar del hecho el menor King José Mendoza Acosta De dos años, quien reside En el municipio de Sánchez Por los golpes que recibió en el momento En que el menor se le atravesó A una jipeta marca Kia Color gris, conducida por el nombrado Starling Sánchez Segura Este hecho ocurrió a eso De las 7 de la noche del pasado jueves En la calle Marcelino Del municipio de Sánchez En cuanto al conductor de dicho vehículo Se encuentra detenido para los fines fines de ley correspondientes. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.